Saludos, ya por fin se dio a conocer el sorteo de la Confederación de Senior rumbo al Mundial de Qatar 2022 Con una peculiaridad, todo el torneo se va a desarrollar en una sola sede Siendo Qatar la sede de este premundial Vamos a tener una serie de partidos y una serie de situaciones bastante interesantes que en unos momentos vamos a estar explorando Bienvenidos pues ya teniendo entonces la sede de Qatar, nos encontramos con la novedad de que no se van a presentar las dos selecciones de Samoa, tanto la occidental como la selección de Samoa americana, esto debido a la imposibilidad de poder realizar los viajes por la pandemia del COVID-19. Van a estar presentes únicamente en la ronda preliminar, las selecciones de Tonga contra las Islas Cook. Quien gane a un solo partido va a ser colocado dentro del grupo 1 del grupo A, donde están las Islas Salomón, Tahití y Vanuatu, mientras que el grupo de la muerte, el grupo B, está Nueva Zelandia, Nueva Caledonia, Fiji y Papúa Nueva Guinea. Bueno, pues vamos a pasar al análisis. La ronda preliminar se va a desarrollar en un solo partido entre la selección de Tonga contra las Islas Cook, en territorio catarí. La última vez que estas selecciones se enfrentaron fue en territorio neutral. En el año 2011, Tonga venció dos goles por uno a las Islas Cook. Es la lógica de que se tendría que repetir pues, una victoria de Tonga. Sin embargo, vamos a esperar a que se desarrolle ese partido. Bueno, haciendo ahora el análisis de los grupos. Dentro del grupo 1 si consideramos la clasificación de la FIFA, Isla Salomón se encuentra arranqueada en el lugar 141 con 1.072 puntos. Tahití está en el lugar 159 con 1014 puntos Vanuatu en el lugar número 163 con 995 puntos y Tonga en el lugar 199 con 861 puntos Dentro de la clasificación de Romba, la mejor ranqueada es la selección de Tahití está en el lugar 188 con 5105 puntos Seguida de Isla Salomón en el lugar 196 con 5043 puntos. Muy cerca en el lugar 198 está Vanuatu con 5033 puntos. Y muy en el fondo en el lugar 251 la selección de Tonga con 426 puntos para el ranking de Romba. Una situación muy similar para la clasificación del último resultado que considera a Tahití en el lugar 128 con 61 puntos. Las Islas Salomón están en el lugar 152 con 48 puntos, mientras que Vanuatu en el lugar 163 con 44. Al fondo se encuentra Tonga en el lugar 245 con 14 puntos. Ahora, si las Islas Cook califican dentro de la ronda preliminar y entran a la ronda de grupos, no habría un cambio dentro de las clasificaciones que tiene la FIFA, ROMBA o el último resultado. Las Islas Cook para la FIFA no están clasificadas puesto que no ha tenido participación en los últimos años, por eso no está ni siquiera en su lista de selecciones por el momento. Obviamente terminado el torneo o preliminar cuando haya tenido algún partido de preparación, las Islas Cook veremos pues que se encontrará ya rankeada dentro de la clasificación de la FIFA, mientras tanto está con cero puntos fuera de la lista. Para la clasificación de Romba, las Islas Cook están ranqueadas en el lugar 247 con 4,423 puntos. Obviamente sigue estando muy lejos del grupo de las tres selecciones favoritas. Y ya por último dentro de este grupo, eh, considerando los últimos resultados, las Islas Cook estarían en el lugar 215 con 25 puntos. Bueno, pues ahora pasemos al grupo B, el grupo de la muerte. Resulta que está ranqueada dentro de la clasificación de la FIFA como favorita, Nueva Zelanda en el lugar 110 con 1.165 puntos, Nueva Caledonia en el lugar número 153 con 1.035 puntos, Fiji en el lugar 161 con 996 y muy cerca de ellos, Papua Nueva Guinea en el lugar número 164 y con 990 puntos. Para la clasificación de Romba, la situación es un poquito más apretada, pero muy similar. La selección de Nueva Zelandia en el lugar 92, con 5,442 puntos. Nueva Caledonia en el lugar 156, con 5,260 puntos. Fiji en el lugar 185, con 5,119 puntos. Y al fondo, Papua Nueva Guinea en el lugar 192, con 5,073 puntos. Eh, hago la aclaración, menciono dentro de todo el video a Nueva Zelandia, no Nueva Zelanda, el nombre oficial es Nueva Zelandia, me costó mucho trabajo y créeme que hasta llamé a la embajada de Nueva Zelandia, eh, es por eso de que en este video por lo menos y en los videos que he estado trabajando voy a, voy a poner el nombre de Nueva Zelandia, no Nueva Zelanda. Y bueno, ya por último, considerando la clasificación al último resultado, Nueva Zelandia se encuentra en el lugar 66 con 92 puntos, muy cerca de ellos Nueva Caledonia con 89 puntos en el lugar número 77, Fiji en el lugar 147 con 49 puntos y en el lugar 187, Papúa Nueva Guinea con 36 puntos. Bueno, pues ahora pasemos a los análisis y al los posibles resultados que se darían considerando el último resultado entre estas selecciones jugadas en territorio neutral si los consideramos como tal las selecciones clasificadas dentro del grupo A son Tahití y Vanuatu Tahití estaría venciendo a Vanuatu 4-1 a Isla Salomón 3-1 y a Tonga 2-0 en tanto que Vanuatu habría vencido a Isla Salomón 1-0 y sobresale este 14-0 en el año 2019 que Vanuatu le colocó a Tonga y un 8-0 de Isla Salomón a Tonga en el año 2017. Esto considerando si es que Tonga califica a la siguiente ronda y se acerca a los resultados que se presentaron en la última vez que tuvieron un enfrentamiento en territorio neutral estas elecciones. Ahora, que si Islas Cook califica, tampoco tiene muy buenos resultados. El hecho es de que Tahití les ganó apenas 1-0 Sin embargo, Vanuatu 8-1 y las Islas Salomón 9-1 Aunque estos resultados fueron hace cerca de 20 años Entonces habríamos de saber cómo vienen las Islas Cook En el caso de que venza en su ronda preliminar a Tonga Ahora vamos a pasar al grupo de la muerte, el grupo número 2 Las selecciones favoritas son Nueva Zelanda y Nueva Caledonia sin embargo, cuando revisé los resultados que han tenido en la última vez que han jugado en territorio neutral, me encuentro que son resultados muy cerrados y con pocos goles. No son esas goleadas apabullantes que se han presentado en otras eliminatorias. La mayor diferencia por darle una referencia es Nueva Zelandia venciendo 2-1 Papua Nueva Guinea, pero el resto han sido partidos de un gol de diferencia y dos empates entre Papua Nueva Guinea y... Fiji con Papúa Nueva Guinea y Nueva Caledonia lo cual me hace pensar que en una mala tarde de Nueva Zelanda podría haber muy cerrada su eliminatoria y si llega a perder puntos o llega a tener algunas de estas sorpresas que de pronto se presentan y que por lo cual se juegan las eliminatorias podríamos llegar a encontrarnos con alguna selección eh, debutante en la zona de repesca, lo cual sería bastante atractivo pues bueno, ya teniendo a los... Cuatro equipos semifinalistas encontraríamos un posible escenario, en este caso Nueva Zelandia venciendo a Vanuatu y Nueva Caledonia venciendo a Tahití para tener la final entre las dos selecciones del grupo número 2. De nuevo, Nueva Zelanda va a tener una eliminatoria más difícil en la primera ronda que en la ronda de semifinales, por la diferencia de equipos que se encuentran repartidas en estos grupos y como resultó con el sorteo que se desarrolló el día de ayer para fecha de este video, vamos a ver qué resulta en esta eliminatoria, que como les comento, tiene la peculiaridad de que se va a desarrollar toda dentro del territorio catarí. no va a ser una eliminatoria en territorio de Ozanía, entonces prácticamente todas las elecciones van a jugar en territorio neutral en condiciones premundialistas de manera completa, en una temporada de mucho calor en el mes de marzo va a ser muy interesante poder ver a selecciones del trópico en una zona de desierto jugando partidos en los estadios mundialistas. Un muy buen ejercicio para el comité organizador y pues vamos a esperar que se presenta como, como posibilidad para que se presente una selección debutante de Oceanía dentro de las repescas y eventualmente una calificación al mundial, cosa que es muy, muy interesante. Y hasta aquí este pequeño y breve análisis de la eliminatoria de Oceanía, considerando las elecciones que se van a desarrollar sin hacer un análisis de sus jugadores ni de la situación en la que se va a enfrentar el torneo que va a ser de manera muy singular pues que todo el Pro Mundial se va a desarrollar en territorio catarí. la selección que resulte campeona de esta eliminatoria va a jugar contra la CONCACAF el cuarto lugar de la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe y quien resulte campeón tendrá ya su boleto a la Copa del Mundo, lo cual le abre una posibilidad muy atractiva para las selecciones americanas. Vamos a ver cómo se desarrolla el torneo. Hasta aquí este pequeño video. Mi nombre es Osvaldo Ugarte. Gracias por la atención y estamos en contacto. Hasta el siguiente video.